The teen de tin marín de dopingué, sujeta a un tigre por el pie. Si grita entonces déjalo ir. Teen de tin marín de Dopingüe, De tin marín de Dopingüe, sujeto un tigre por el pie. Si grita entonces déjalo ir. De tin marín de Dopingüe.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 Brilla, brilla, brilla, estrellita Estrellita, brilla, brilla Me pregunto, ¿qué serás? Muy arriba tú estás Como un diamante en el cielo, estrellita, brilla, brilla. Me pregunto: ¿qué serás? Brilla, brilla, brilla, brilla, estrellita. Brilla, brilla, brilla, brilla, brilla estrellita. Brilla, brilla, brilla, brilla, brilla estrellita.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 Brilla, brilla Me pregunto ¿Qué será?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 se movieron y uno se cayó Estaban siete en la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 me lastimé. Gato, gatito, ¿qué pasó ahí? Vi un ratón bajo la silla.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 Se cae en seguir haciendo el niño más dulce de la ciudad. Silencio, pequeño, no llores. Papá te quiere. cabeza, hombros, rodillas y pies. cabeza, hombros, rodillas y pies. cabe Cabeza, hombro, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Y orejas y bosques, y cabeza, hombro, rodillas y pies, cabeza, hombro, rodillas y pies, cabeza. Cabeza, hombro, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombro, rodillas y pies Queda solo. Y el lo...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 Siete papas más Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que mar iba, que mar iba, que donde sea que Mari va, el Cordero también irá.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 pero pacientemente pacientemente pacientemente espero pacientemente hasta que María apareció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 H I J K L M N H I J K L M N O B Q R S T U O B Q R S T U W X Y Z B, w, U, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.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 W, U, X, Y, Z.